Bienvenidos a todos, estamos en nuestro primer Café Consciente, un lugar, un espacio de reflexión, de conversación, donde vamos a estar charlando con increíbles personas humanas de cualquier parte del mundo. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Buenos Aires por acá hoy, y bueno, yo más que feliz de estar compartiendo, primero porque ya estuvimos haciendo una previa, riéndonos un ratito con Cecilia, con John, recién llega Ivonne, y... Eh, Sumamente emocionado de poder compartir un espacio de, de charla ¿sí? no, no, no, queríamos, no queríamos un webinario, una clase, un taller, todo eso ya lo hacemos Entonces lo que vamos a hacer ahora es que es Miren como dijo recién John, esta, esta es la puerta de entrada Miren, fíjense, ustedes pueden ver a todas las camaritas ahí, miren Esta es la puerta de entrada, tenemos nuestra tacita, nuestro cafecito, nuestro tecito para estar conversando Así que, bienvenidos, vamos a empezar como sea, ni siquiera voy a presentarlos, cada uno se va a presentar y va a hablar sentados en una mesa de café, así que cada uno puede decir lo que quiere, quiere primero se, se presenta, adelante. Bueno, mi nombre es John Freddy Barón, soy coach ontológico recién certificado por medio de Axon Training, estoy en Cali, Colombia, la capital de la salsa, aguantando el cambio climático que está haciendo un calor impresionante, y feliz, feliz, Marcos, por esta invitación, muy contento y muy agradecido contigo. Buenísimo. Y un saludo para Estar Siendo Coaching, de Catalina. Saludo a Catalina a Estar Siendo Coaching, que no sé dónde estará, creo que estaba por ahí paseando, sigue. Eh, tenemos a sí. Ceci, tenemos a Ivonne, no sé si querían, quieren comentar algo. Eh, bueno, ¿me presento? <risa> eh, bueno, estoy aquí para <risa> compartir un espacio nuevo con ustedes y para poder reflexionar acerca de temas que siempre están en las charlas con amigos o en distintos ambientes, pero bueno, para darle, no es cierto, un, un marco nuevo y, y hacer de esto eh, un principio que seguramente seguirá teniendo con otros invitados, no es cierto, un montón de temas eh, interesantes para, para poder seguir pensándolos. Eh, y bueno, nada, soy psicóloga, comunicadora, docente y siempre tratando de crecer. Más que nada. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Dices? Hola, ¿qué tal? Bueno, Te toca, fuiste. No, no me fui. Buenas noches a todos, de verdad, antes que nada, agradecerte Marcos por la invitación, eh, de verdad es un honor compartir con estos compañeros este rico café, y, y poder sí debatir entre todos temas que son muy comunes, eh, que se hablan, que se meditan muchas veces, y que se buscan muchas alternativas para, para pasarla mejor, más que nada. Vivo en Buenos Aires, soy licenciada en técnicas alternativas, holística, y ahora en formación como biodecodificadora, que es nada, te ayuda a ver la vida desde otro lugar. Así que bueno, espero que, que todos estén bienvenidos y podamos compartir. Buenísimo. Entonces, <coughs> vamos a arrancar, solamente tenemos 35, 40 minutos. Límite, límite, unos 40 minutos, donde la sala directamente se cierra. <ríe> así que imagínate <risa> si tenemos límite, la sala se cierra sola, así que vamos a, vamos a arrancar por acá. Yo voy a ser el que va a tirar la primera piedra, pero después los voy a dejar a ustedes que, que cada uno eh, exponga, o comente, o pregunte, o que salga para donde sea esta conversación. Les voy a contar un pequeño cuento zen. hay un gato grande con un gatito chiquitito, y veía que el gatito chiquitito estaba todo el tiempo persiguiendo la cola. Entonces agarra y le pregunta al gatito, dice, ¿por qué? ¿Por qué persigues todo el tiempo tu cola? Y el gatito chiquitito le responde, porque me di cuenta que mi cola es mi felicidad. Entonces la persigo. Y el gato grande le responde, yo también sé que mi cola es la felicidad, pero me he dado cuenta que cuando la persigo se me escapa, y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella simplemente viene detrás de mí. Este cuento es muy, muy conocido, y nos recuerda a un montón de cosas, ¿no? A veces que vamos buscando hacer algo para ser feliz. Sí, y, eh, y, y no. Y no. Como y no hay que hacer nada. No sé sí, si va por ahí. Creo que va por otro lado, ¿no? Va por hacer lo que tenemos que hacer y, y hacer lo que nos gusta, y la felicidad va a venir atrás mío, ¿no? Y me acuerdo, sí. en la película Tres Idiotas, eh, el actor Amir Khan, el, el personaje de Amir Khan, dice, no no no persigan el éxito, simplemente dedíquense a ser excelentes, que el éxito va a llegar solo. Una de las películas más increíbles que puedes ver, que es Tres Idiotas, nos deja esa, esa enseñanza. Así que, ¿quién tira la segunda piedra? Agradece tu, éxito, agradece tu éxito, es lo mejor creo yo, agradecer el éxito. Sí, justamente el fin de semana cuento una anécdota, estuve reunido con unos amigos, unos compañeros, y surge el tema de la felicidad, ¿no? Y, y se abre el debate en donde cada uno expone lo que considera que hace feliz, ¿no? Y, y yo, es, es, es, observando el debate, entre cada uno decía qué era lo que le hacía feliz, eh, mi, me, me surgió la pregunta ¿Por qué estamos siempre buscando siempre fuera? La estamos queriendo llenar teniendo cosas, ¿no? Es como que hacemos una lista de mercado de cómo, cómo puedo hacer yo para ser feliz. Entonces decimos, cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando yo tenga aquello voy a ser feliz, cuando yo tenga lo otro voy a ser feliz. Siempre estamos como buscando la felicidad fuera como si fuera una lista que cuando la cumplís y le pones el... El checklist, eh, la lograste. ¿no? Y lo que trae la consecuencia de ese checklist sí. es que siempre hay algo que poner en la lista. Claro, porque, porque estamos de cumplirla. Ponele cumplís, ¿no? ¿Se acuerdan el, el cuento del círculo del 99 de Bucay? Es, es más. Ah, es, sí. Es, claro. 29 y, y incluso vos llegás al 100, ¿no? Pero después decís, no, no, pero necesito 200. Es increíble. Claro. Es increíble. Totalmente. De... Claro. ¿Qué pasa con la una búsqueda continua, continua, continua, es así como, eh, es como insaciable, lo diría yo, ¿no viste? Tenemos una, una manera insaciable de exigirnos tener algo para así ser felices. Y bueno, yo por mi vida personal, en tu caso Marco sabes muchas cosas que he vivido, me he dado cuenta que la felicidad es esto, algo como hoy, algo como lo que estamos vivenciando nosotros ahora, conocernos, intercambiar, hablar, dialogar, vivir el instante, poder sentir el aroma ya del café y sentirte como vivo en este instante presente, eh, eh, creo que es la felicidad. Pasa que Totalmente. como no la tangi no, no es tangible, y como todo lo hacemos tangible, porque todo lo tenemos que contar, entonces no lo valoramos, pasa de largo va Yo también, y también lo que lo que me estaba preguntando también vengo una reunión con amigos que le planteé este tema para, para ver de alguna manera eh, con qué lo relacionaban ellos o qué los hacía felices eh, porque bueno había estado como pensando en esto de somos felices estamos felices tiene que ver con un estado de ánimo tiene que ver con un estado en la vida eh, Cómo, ¿no es cierto esto? Filosóficamente, o sea, ¿de dónde viene esta pregunta por la felicidad? ¿A dónde apunta? ¿A un estado o a una forma de ser? Eh, sí. Depende, yo les preguntaba a los chicos hoy eh, cuando nos reunimos, es eh, ¿ustedes piensan que podemos estar tristes siendo felices? Eh, ¿Que solamente si somos felices estamos contentos? Para empezar a ver todo esto de, de digamos, de, de los estados ambivalentes que a la vez se complementan porque pensar que vamos a atravesar ¿no es cierto? el crecimiento y la vida sin dolor es primero algo ficticio y algo que no tiene que ver con la felicidad. A veces hay momentos felices que también traen un gran dolor o sí. un desastre, ¿no es cierto? O sea, hay como muchas frustración. maneras, claro. Mucha frustración, claro. claro. Dejar ir también a veces es algo que nos duele, pero a la vez es algo que sabemos que es el camino, que es nuestro camino. ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, y en general a veces cuando hablamos de felicidad muchos lo toman como momentos, son mm. momentos, no te puedes ser feliz todo el tiempo y filosóficamente se toma como un estar en la vida, o sea, estoy en el camino, estoy eh, haciendo aquello que me da un sentido entonces mm. hay, hay como varias posturas para, para ir viendo dónde estoy yo, dónde estás vos, dónde estamos juntos ¿Cuál te gusta más a vos? ¿Cuál, cuál conecta más con vos? A la que conecta más conmigo es eh, misión, decisión y acción. Significa que más allá del hastío, de qué sé yo, de los momentos anímicos bajos, de todo, eh, cuando uno sabe que tomó una decisión, que está yendo tras el sentido de su vida, y que el camino a veces es duro y a veces está bueno, eh, uno puede eh, perseverar y puede ir en, en pos de, de, digamos, de lo que le hace bien porque se conoce y porque sabe para dónde va. Eh, ¿no es cierto? Tener ese sentido a veces a uno le da una dirección que quizás lo efímero no nos puede, ¿no es cierto?, de alguna manera demostrar o mostrar el camino. Sí, tiene que ver también con una toma de conciencia, ¿no?, de uno mismo, porque la felicidad, vamos, siempre la buscamos afuera, eh, nos comparamos, eh, y es como que nos perdemos a nosotros mismos también como, como seres, ¿no? Eh, lo veo yo. A eh, veces caminamos pensando en, en otros, o qué le agradaría a otros, qué desearían otros, y la misma vorágine de la vida es tan a veces que, que no te permite detenerte en ti mismo, ¿no? De, de qué es lo que a ti te da un propósito, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacia dónde vas en realidad, Conectarte contigo, hacia dónde vas en realidad? Porque yo busca... hace más o menos unos 20 días tuve una anécdota totalmente increíble. Yo trabajo con niños con síndrome de Down y autismo, y resulta que llegué a las instalaciones donde presto el servicio, y hay un niño que se llama David, yo esto lo escribí en el chat, él tiene síndrome de Down y tiene 8 añitos. Entonces me dijeron: Lo que pasa es que David ha estado molestando mucho. David ha estado molestando aquí, molestando allá, esto y que lo otro. Entonces lo llamé: David, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te estás comportando hoy así? No, es que hoy estoy feliz. Y dije: Sí, pero me están poniendo quejas suyas: que estás haciendo esto, que te subes acá, que te subes por acá. Me queda mirando y solamente me contesta de una forma que me dejó totalmente callado. Yo vine a este mundo a ser feliz y eso es lo que estoy haciendo. Sí, no, que, que incomode a los demás, pido disculpas, genial. imagínate un niño de 8 años con son síndrome de Down, dándome esa respuesta, son geniales. Son geniales. No quedé totalmente frío, sea yo dije, venga, es no es lo puedo bien. regañar porque me está dando una respuesta que me dejó sin palabras, mírame no los ojos, ¿Sí? me vas a hacer llorar boludo, ¿Sí? ¿Sí? no, no, no, no. Sí. es genial, es, es, es, marito, es auténtico, eso es, sí. para mí, la felicidad la encontré en eso, eh, yo hago labor social con niños con discapacidad, tengo síndrome de A un autismo, pero verlos a ellos, ver la forma en que interactúan, cuando te hablan y te dicen las cosas, vos de una vez decís, vení. Yo me estoy enfocando en ciertos problemas en ciertas situaciones y aquí me están demostrando cosas distintas. Cosas sin distintas, máscaras, ¿vale? Sin totalmente máscaras. realmente la pena felicidad. Y esa respuesta sí. me dijo, "Yo vine a ser feliz" y eso es lo que estoy haciendo, ser feliz. O sea que sin palabras totalmente. Y eso claro. fue de sí, No no hay máscaras en el camino. Sí, Nosotros a medida que crecemos nos vamos poniendo capas y capas y capas. Eh, hace muchos años tuve un gran amigo, cuando estaba en Venezuela, estaba recién graduada, adicionalmente soy licenciada en Ciencias Políticas, y trabajando en la política venezolana tengo una, eh, tenía un amigo que me regaló un libro maravilloso, que, que de verdad me abrió la cabeza, y, y me empezó a incursionar en este camino alternativo, digamos, en, en que hay, en esta, en esta búsqueda, ¿no?, de, de mí misma. Que se llamaba eh, El caballero el Armaduro, Oxidad, de la armadura oxidada. Uy, excelente libro. Excelente, excelente libro. libro. Y, y hoy hoy somos eso. Hoy en día eh, perdemos eso de tantas capas y de tantas máscaras. En donde llega un momento en que no te identificas, no sabes dónde está la afuera, dónde está la adentro. En donde te pierdes tantas cosas mágicas en el camino, eh, significativas, eh, donde te permite sentir, percibir y ser tú mismo y a veces, como, le, como el nene, es que si yo quiero ser feliz, soy feliz, a lo mejor hay gente que no le gustará mi manera, pero... Tiene que ser feliz. Pero bueno, es, es parte <risa> de la vida. Además, <risa> además está, bueno, está bueno como el, el ejemplo de eso, porque no es que el nene está, no sé, agarrando un palo y pegándole a los sí. demás, porque ahí podríamos hablar de, bueno, está bien, vos sos feliz, pero estás invadiendo la libertad del otro, ¿no? Pero hay ciertas cosas que muchas veces nos molestan de, de irritados adultos histéricos que somos, es eh, la verdad. Sí, eh. sí, es sí, sí. Es que, Hola Neil. Es que... bienvenido. ¿Bienvenido o bienvenida, porque es Neil, me mataste con el, con el nombre. Bienvenidos. Bienvenido. Pueden, pueden escribirnos sí. a cualquiera de nosotros. chat, ah, chicos, nosotros estamos conversando. Eh, ¿Sabes lo que te iba a preguntar, John? Sí, sí. Te iba a preguntar... Dime. Eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos ¿cómo ves eso? No? ¿Cómo lo percibís? El nene que te dice eso, porque la verdad que yo yo me imagino la situación y no y ha dejado como... Cuando él me dijo eso, no, yo volví sea? a mirar y yo dije, bueno, viniste a ser feliz, te entiendo, todo, pero es la realidad, está siendo feliz, no le está haciendo daño a nadie, solamente está cogiendo los muñecos que le gustan, solamente está corriendo de un lado a otro porque quería correr. Eh, no sí. sé si han visto un video en Facebook que va un niño con el perro y para y empieza a saltar en un charco y el perro lo espera y el niño después va y coge la cuerda y sigue caminando con el perro. Ay, qué hermoso. Entonces ahí es donde yo digo, uno hace lo que uno quiere y se puede sentir feliz, pero sin incomodar a los demás y sin ir a tratar mal a los demás. Con y eso el fue respeto. lo que aprendí. Exactamente, eso fue lo que aprendí con ese niño. Cuando me dijo esas palabras yo dije, venga, es verdad, uno viene a ser feliz. ¿Y qué es lo claro. que quiere uno? Ser feliz. Y empezar a trabajar por ser feliz. Claro, teniendo el espacio y respetando a los demás. ¿Qué claro, los pero nos de, en, de, sí, nos perdemos en el camino. Correcto. Nosotros vamos... Hay personas que lastimosamente creen que la felicidad es acumulando dinero. Sí, acumulando tantas cosas, <susurra> dinero, eh, títulos... Casas. Es verdad. más para ¿no? no, no, no, no, no. <risa> Exactamente. No sé si han visto un programa que se llama acumuladores, que es de History. Sí. No. Sí, sí. Eh, es un, trastor o... que... un trastorno. Exactamente. Pero pa... en estos días pasaban un video de una señora que era feliz coleccionando cosas de Coca-Cola <risa> y tenía inmensidad de cosas de Coca-Cola y para cada cosita tenía un recuerdo. Y decía, vota esto que esto ya no te sirve, tíralo a la basura. Y lo cogía y miraba y decía, es que esto me trae un recuerdo que era increíble para mí en esos días la felicidad que sentía. Entonces el señor que le estaba diciendo votar, entonces no vas a votar nada, le dice, es que esto es mi felicidad, esto me llena de momentos de felicidad. Entonces, uno a veces dice, es un trastorno o es un problema que tiene, pero de verdad son cosas que esas personas han sentido felicidad y tratan como de guardar esa felicidad, en algo material Sí, pero que igual es incorrecto sí, para claro. mí, porque la felicidad tampoco está en una cosa la tenemos toda acá en nuestra cabeza somos pases de construir el mundo que deseamos tener lo que pasa es que no nos no, socialmente, culturalmente eh, no nos han enseñado a observar desde ese lugar, que somos los dueños de, de lo que nos proyectamos de lo que buscamos, de lo que queremos de cómo estamos inclusive ¿eh? cómo deseamos estar? Estamos continuamente eh, limitados por condicionamientos, que la gran pregunta es, ¿y quién los puso? Y aparte también pensaba, ¿no? eh, En esto de eh, acumular o tener cosas hoy que me hicieron felices, o los recuerdos también es como, de alguna manera, un parate o una negación de poder estar siéndolo ahora y de poder eh, ir construyendo un futuro con eh, tanto dignidad, alegría, felicidad, relaciones, o sea ¿no? mandamos, mandamos a Neil claro. a traer el café o el té. ¿Te mismo? <risas> ah, ya lo trajo. Bueno Ahí Neil. sí. Está. Así que, bueno, y entonces como para acordarnos, ¿cierto? Feliz. ¿Qué es lo que, se aso que asocian ustedes con ser feliz? A mí me sigue haciendo ruido, eh, me sigue haciendo ruido Ivonne, lo que te pregunté recién, porque, sí. a ver, yo realmente compré, lo debo decir con ese verbo, la idea de que la felicidad es estar en el camino correcto, tener la certeza de que estás viviendo tu propósito independientemente de alegrías y tristezas. Mm -hmm. o, okay y la verdad que lo escuché de Bukai, y no solo respeto todo su trabajo que hace, sino me encanta cómo lo, lo explica, y, y me siento muy bien, eh, lees un libro de Bukai y decís, wow, esto es magia pura, me gusta mucho, pero si bien compré esa idea, no me cierro, no me cierro para nada, por, ahí, por eso quiero saber a ustedes qué piensan, si realmente es eso, o la felicidad es una suma de pequeñas alegrías. Lo que pasa que, te aclaro un, un, un poquito en relación a eso, lo que a vos te va a cerrar, eh, la, la idea, digamos, en el sentido de si te limita o no te limita, es, ¿qué es o sea, cuál considerás o de alguna manera cuál es tu sentido. Porque, por ejemplo, si mi sentido es crecer, reinventarme y aprender, es un sentido que es de acá para toda la vida. Entonces, el sentido principal es aquel que nunca encontrás ni nunca cerrás. Y si vos encontraste claro. algo, entonces eso no era, tenés que seguir adelante porque en realidad es como la vocación, uno no es que nace para ser doctor o para no. ser psicólogo, uno se está redescubriendo todos los días y va cambiando, si no bueno. se transforma no, no está en el camino. O sea, vos me decís que si en algún momento sí, la pero igual, llega a algún lado es porque no era ese el camino, tendría que ser un no, camino. llegamos al lado, pero no es el único lugar, o sea, es, hay que seguir, o sea, uno llega, descubre, pero no hay un lado en sí en realidad. Claro. Hay momentos en Bueno, ahí estamos en lo que estamos hablando. Pero igual no, el, sí, el ego igual. que te hace pensar que hay un lugar a donde llegar, y tal vez no haya un lugar donde llegar, tal vez no, sea, bueno, sea no, un momento no, no, no. sin tiempo. Sí, igual lugar. convengamos que sí, igual convengamos que, no sé, cambiando un poco la perspectiva, es abriéndola más, digamos, desde lo, desde humildemente el lugar que, que transito. Si, si partimos desde, desde otro lugar y, y nos damos cuenta cómo funcionamos realmente, ¿no? ¿Desde qué lugar estés parado tú? Si lo que tú buscas continuamente en tu vida es ser protegido para tu vida, cuando logres esa protección serás feliz. Si toda tu vida tú sientes que estás en busca de estar sobreviviendo y estar construyendo cosas que, que, que te mantengan en, como en adrenalina, en, en, en un proceso, ¿no?, de búsqueda total, y, y, y de estar acá, pues bueno, cuando logres esas metas, pues las vas a tener. Cuando tú consideres que consi te encuentres la persona ideal que comparta lo que tú crees que es tu camino de vida, también vas a llegar ahí vas a sentir que estás feliz. Y cuando tú crees que, que seas mayor o mejor que tus padres, y que logres más títulos, o que camines por el mundo, o según lo que tú consideres que compitiendo vas a ser lo mejor, a lo mejor ahí llegas al punto de tu felicidad. La gran pregunta, abriendo un poco más el abanico, sería, ¿desde qué lugar estás parado tú para creer qué es tu felicidad? Uh -huh. Todos, sí, sí. desde un lugar, nos estamos, eso se llaman eh, cuatro marcadores o cuatro clasificaciones, en donde todos continuamente transitamos esos cuatro aspectos de nuestra vida. ¿No? Y según cómo, cómo ha sido nuestra vida, cómo nos han formado, cuál es nuestra historia, de dónde venimos, cómo nos criamos, quiénes nos criaron, qué valores nos dieron, también van a ser diferentes nuestros patrones de felicidad. Eh... Una cosita nada más en respecto a lo que decía Cecilia. Eh, en relación a esto, por ejemplo, yo también lo que me he dado cuenta por la experiencia es que quizás, por ejemplo, uno piensa, cuando me reciba, entonces ahí voy a estar Cierto. feliz. En realidad mm. todo es transitorio, porque estoy feliz, pero claro. si no, no elabora otra meta, o si no sigo creciendo, ahí. es más, Entra cuando, la frustración por ejemplo, yo relaciono, ¿no? si en la infancia no tuvo una protección paterna a lo que yo creo que necesitaba, entonces cuando tengo una pareja que me proteja, entonces voy a estar voy feliz. A ver. ¿Qué pasa? Claro. La tengo, y cuando la tengo, ¿qué pasa? Eso se convierte en dependencia. Entonces sí. es otro aprendizaje, soltar y despegarse. Es como que cada cosa me lleva a, no, no era así, y voy para el otro lado. Voy. Es como una, un zigzagueo permanente, porque claro. ser feliz pasa eh, a mí por otro lado. Ahí, claro, ahí yo puedo sacar más o menos... A, a buscar afuera lo que debería estar en tu interior. Ahí yo puedo sacar como por decir de algo de Albert Einstein, que él decía que la felicidad no consiste en otra cosa que tener buena salud, y mala memoria era algo que decía él que decía que era tener buena salud pero tener mala memoria ¿Vos sabes, él, John, la felicidad. Dice, ¿Vos por sabes, algo era este vos sabés que a mí me pasa mi, mis amigos saben no mi, mis colegas no todos saben yo tengo una memoria horrible Horrible, no me acuerdo de lo que comí ayer, te lo juro por Dios Me acuerdo de las cosas, por ejemplo, que me apasionan mucho, los libros que leo, esas cosas Me acuerdo de, de eso, pero no me preguntes qué pasó el año pasado, porque no sé Te lo juro yo, por Dios yo, yo soy malo para recordar nombres Pero malo, malo, malo ¿Cómo te llamabas eh, eh, yo, sí, sí, <risa> ocasión, después más tarde, pues, otra vez. En esta ocasión tuvimos una reunión con un grupo de amigos y yo ya que, ¿qué, hubo, qué, hubo, qué hubo? Yo a todos los saludo, mi saludo es dar la mano y abrazar. Sí. Y al ratico le decía a un amigo, ¿ven quién es que es el de allá, Julanito de tal? ¡Eh, pues madre! Pero no me acuerdo de dónde lo he visto, no me acuerdo. Cuando al ratico me decían, ¿no te acordás que hace dos, tres días? Y yo, ¡ah! Ya, ya, ya pero en sí no recuerdo muy bien los nombres de la persona, de verdad, de verdad. Bueno, John, yo tengo una tarjetita mía. Ahora es un mail, aguanta. Claro. Tenemos de Nilda una pregunta para, no es cierto, como disparador, sobre algún momento de felicidad que recordemos en medio de la adversidad. Ah, no lo había entendido, está bien, sí, bien, gracias Nilda, gracias Simón. No hay problema. A ver, a mí se me ocurrió como para decirlo, y los dejo a ustedes, como yo creo que en general tengo como una premisa de conducta. Siempre pasan cosas que son, digamos, uno lo toma como resolver problemas, situaciones nuevas que uno no ha vivido y que tiene que encarar con herramientas que hasta que las usa o las busca no sabe que las tiene. Entonces, cuando me he encontrado con cosas, qué sé yo, como perderme en un lugar... Eh, que para mí era grave manejando porque no sabía dónde estaba, eh, cosas así, eh, es buscar, bueno, a ver, ¿con quién cuento? ¿qué puedo hacer? Es como que uno se redescubre y a través de eso que lo angustia, eso que de repente es como una tristeza o un problema, o incluso, qué sé yo, un, una falta de entendimiento con alguna amistad o lo que sea, a partir de eso uno trata de mejorar y buscar nuevas respuestas a lo que si siempre sería lo, el mismo camino, y siempre uno tendría eh, los mismos pasos, no podría eh, ampliar su mente ni sus herramientas. Así que creo que todo, todo lugar negativo, toda eh, cosa que sea negativa, se convierte en una posibilidad de crecimiento. Claro, también está la otra, ¿no? El otro día escuché, eh, leí un póster que me reí mucho que decía me he topado tanto con la misma piedra que ya tiene título de propiedad, es mía. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Que tú dices, no puede ser que me pase lo mismo 200 veces. Eh, y, y, y digo, ¿por qué repito lo mismo? Porque eso como nos pasa a nosotros, pasa a todo el mundo, ¿no? Que te, te estás en situaciones repetitivas, y, y que te desgastan, y te angustian, y, nada, y, y y a veces trae mucha desolación para muchas personas, ¿no? no todo el mundo se maneja igual. Y, y yo siempre lo que trato de buscarle frente a la adversidad, eh, siempre tiendo a, a reírme mucho, ¿no? Y, y lo primero que hago es sentarme a reír, a disfrutar frente a lo mejor esa situación un poco caótica, ¿no? Que puedo estar viviendo triste, eh, a veces bastante dura, pero siempre observo y aparece algo que me hace reír, ¿No? Y yo digo, bueno, definitivamente bajemos un cambio, riámonos un rato de esta experiencia, que algo de algún lado me tengo que tengo que aprender algo, y, y bueno, y seguimos fluyendo, sigamos caminando a ver cómo nos manejamos, porque sí, a veces ahora ya que qué sé yo, que el tránsito de la vida ya no somos tan chiquititos de edad, no digamos edades, por favor, pero no somos tan chiquitos, sí, sí, no. eh, lo que hago es una conexión conmigo misma, y <risa> sí, menos tú Marquito, que eres un bebé, eh, sí. hacemos una, <risa> hago como un, un repensamiento y digo, bueno, eh, es como que le hablo al universo, ¿no? Por, digamos, cada uno le habla según sus diferentes nombres y digo, mmm, desearía tener una respuesta diferente, decidiría ver cómo me podría conducir de otra manera, porque ya de esta definitivamente no llego a donde quiero llegar, así que, ¿desde qué otro lugar puedo llegar igual al mismo tránsito? A veces puede, puede ser angustiante, ¿cómo no? Porque de verdad, no, no, no, no siempre se tienen todas las varitas mágicas para andar con la sonrisita, pero sí tratar de manejárselo desde otro lugar, ¿no? Desde, desde lo constructivo, eh, desde siempre sacar esa parte constructiva. Hace muchos años eh, se me presentó una situación bastante complicada, en la cual se puede decir de que uno no sabía ni para dónde coger, ni qué hacer por ese estilo. Eh, era tarde de la noche y me encontré con una persona, nunca en mi vida la había visto, y me hizo dos preguntas muy sencillas. Me dijo, ¿estás aburrido por algún problema que tenés? Le dije, sí, claro, bastante aburrido. Me dijo, ¿el problema tiene solución? Le dije, sí, pero toca tomar una decisión bastante dura. Me quedó mirando y me dice, ¿por qué no sonreís? Sí. Pero si tengo esa situación, me dice, pero es que es una situación. No más de vale sí. ahí, viví no el momento, bien. viví el momento, este momento es único. No sabes si más adelante vas a estar o no vas a estar. viví el momento. Y qué más rico que vivir un momento sonriendo. Por eso desde ahí, todos los días me levanto, que coloco en el Facebook, en el WhatsApp, recuerden sonreír en el día de hoy. Recu sí, sonreír. sonreír. es lo mejor que le puede pasar a uno. Y ahí con esa sonrisa te vas acomodando el día. Eso es lo que sí. es allá en los momentos difíciles o en esas situaciones complicadas que uno a veces no ve salida. Sonreír, uh -huh. momento, tranquilizarse. Y pensar. Bueno, ahora les quería como comentar, como ya nos quedan unos poquitos eh, minutos, pocos minutos, quería como cerrar con dos cositas de bueno, ¿qué me doy cuenta yo que me hace feliz o que me hace bien para poderlo compartir con ustedes y con la audiencia? En primer lugar, bueno, eh, básicamente las relaciones, los afectos y el apoyo son como un pilar en mi vida. El hecho de haber aprendido a pedir ayuda cuando no, no puedo, no sé cómo o en este momento no, no me siento fuerte o capacitada, también me ha ayudado. Eh, después tratar de focalizarme en construir la salud interna, tanto emocional como espiritual como externa, porque también esta salud física es algo que hay que cuidar, eh, con los pensamientos pero también con el ejercicio, ¿no es cierto?, con, con darle un poco de bolilla a los controles médicos y todo para, para poder estar bien. Eh, y luego aprender a priorizar, ¿no es cierto?, qué cosas son importantes, no podemos con todo, bueno, organizarnos. Y finalmente como decía John, sonreír y aprender a soltar, serían como los indicadores de, de, de poder soltar bastantes cosas que uno lleva como mochila, y que es un aprendizaje, así que bueno, eh, ya me, me voy despidiendo, muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo, como siempre, muy agradecida. Tengan en cuenta, para todos los que lo están viendo, sea que vean la grabación no. ¿no? eso lo vamos a ver ahora, tengan en cuenta que los participantes de este café consciente no van a participar una sola vez, están invitadísimos a participar en otros cafés, porque la idea es hacerlo breve, ir al grano, eh, y, que, y que se queden con las ganas, <risas> así viene el próximo. ¿no? A la misma hora, ¿no? y vamos a estar de. el mi canal. Aquí, eh, porque a bueno, ¿no? Hacer todos estos lunes, ponerle, ponerle energía este lunes, ¿no? John. Bueno, sí, eh, para terminar, pues yo quería decirles que, pues, en la propia vida es donde están las pequeñas gotas de felicidad. Para resaltar ese pedacito, eh, dándote gracias, Marcos. Vuelvo y te repito, fue un café increíble. ¡Qué delicia! Dicho. Conocerlos a todos ustedes, poder compartir, es increíble. Ivonne, mil gracias. Cecilia, mil gracias. Neil, gracias por participar también. Marcos, de verdad, de verdad, infinitas gracias. Fue un espacio increíble. Y pues no, cuenten conmigo para todas las cafés que quieran realizar. Ahí voy a estar presente. <risa> Gracias, yo, la, verdad que, la verdad que sí, eh, yo sabía que nos iba a pasar eso, que se nos iba a hacer cortito. Pero bueno, es la sí, idea, que, que sí. sea breve, que sea rapidito, que lo podamos meter dentro del día que tenemos ocupado y, y otro día juntarnos de vuelta, ¿no? Buenísimo. Sí, sí claro. Bueno, yo para terminar, eh, ¿qué les puedo decir? Creo que mmm, una de las cosas que, que aplico para mí misma es Empezar a mirarme desde adentro, creo que cuando decidí mirarme desde adentro, abrazarme a mí misma y, y ser feliz con lo que a mí realmente me hace feliz y vibrar y no mirar tanto afuera y aprobaciones afuera, empecé a mirar el mundo diferente. Y es como que cada piecita se va acomodando. Parece complejo, pero inténtenlo con pequeñas cositas y yo creo que eso les va a dar un cambio de perspectiva y de cómo mirarse de forma diferente. Mírense primero. Véanse todos los días al espejo y díganse cuánto se quieren, cuánto se valoran, eh, cuán importantes son para ustedes mismos eh, y que cada cosa que hacen es, es increíblemente valiosa. Y, y creo que eso es lo importante. Cuando se amen tanto, tanto, tanto ustedes, eh, es el mejor camino que empezaron a construirse. Ya todo lo demás, las piecitas son un, un jueguito de ajedrez, se empiezan a acomodar solitas. De verdad, ante todo, Marco, me les mando un beso. A mis compañeros de, esta, de este café maravilloso. Eh, y bueno, Mil, digamos, compartiendo eh, nuestros toques de locura consciente. Igualmente vamos a, vamos a compartir, eh, después me van a pasar todos por privado las páginas y todo, y lo, voy a, lo vamos a eh, compartir con toda la información de cada uno de nosotros. Y eh, gracias a los que estuvieron participando en el chat. Eh, yo, la verdad, mucho que, que compartir en este. Ahora no, no tengo mucho para decir. Salvo que podría decir que creo que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que, que la vida es, es todo. No es solamente la, las cosas buenas que en, vamos corriendo atrás de esas cosas buenas. Y nos olvidamos sí. de que las cosas malas son también parte de la vida, porque somos humanos. No podemos querer sí. la felicidad. Y, y decir, no, no quiero la tristeza, no es así es, o, o sea, vos tenés la posibilidad de sentir la, la felicidad, la alegría Justamente porque sos humano Y esa misma humanidad es la que te hace conectar también con la tristeza ¿Sí? no, no hay una sin otra, es las dos caras de la misma moneda Y para los que están viendo, ¿qué puedo compartir yo? Que a mí toda la vida fui buscando aprender algo más Y en realidad me di cuenta que me hace más feliz Olvidarme de lo que aprendí y no soy yo. Sacarme esas armaduras como, eh, como en el cuento que contaba Cecilia. Sacarme las armaduras y sacarme lo que yo no soy. Eso me hace más sencillo y me hace más feliz. Amigos, eh, estamos cerrando ya porque eh, se nos cierra la sala. <ríe> se, se corta la luz. Ah, no. Bueno. No, muchísimas ah. gracias a todos. Fue excelente. Me encantó la luz. Lunes. Lunes. Le juro por Dios que la pasé fenomenal. No, así fue increíble, la pasé súper, <risa> súper delicioso. Me no dicho. A, a ver si me da ¿Baldones? un minuto más sí, el sistema. Vamos a sacar todos los que están en la cámara, todos hagan así, porque todos salen.